Hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Tomando Mate, Retomando Vida. Y hoy con un extraordinario y fabuloso tema. El ABC de la liberación. Sí, el ABC de la liberación. Y aquí, en esta plática, quiero plasmar en resumen y en síntesis aquello que creo que es algo importante, que todos nosotros místicos y místicas tenemos que alcanzar que es la liberación. ¿Y qué entendemos por liberación? Hemos dicho muchas veces que la liberación es total ausencia de karma. ¿Y qué es el karma? Ni más ni menos que todas las lecciones y pendientes aún no aprendidos. ¿Sí? Creemos que el karma es dolor, que el karma es, suf es sufrimiento, pero no. Solamente viene el dolor y viene el sufrimiento para decirnos que estamos en el error, que aún todavía no hemos comprendido, no hemos entendido. Y entonces la liberación es, es estar en plena conciencia, amigos, de poder ejercer nuestra verdadera voluntad. Y digo verdadera voluntad porque hay voluntades que no son verdaderas. Ya más adelante las vamos a pasar a detallar. Pero antes... Es importante entender si ustedes quieren liberarse, si ustedes quieren alcanzar ese primer logro del alma que a todos nos corresponde llegar, debemos tener una concepción, una visión y un entendimiento de la realidad que sea, por supuesto, hacia esas alturas, que sea, por supuesto, hacia ese estado y esa condición. Y voy a hacer cita a, a la famosa... Paradoja del gato de Schrödinger ¿Han oído hablar sobre ello? ¿Sí? Schrödinger, Erwin Schrödinger era eh, un físico un físico que, más allá de que estaba en disputa un poco con Einstein porque eh, Einstein nunca estuvo muy de acuerdo con la física cuántica sin embargo, Schrödinger decía a pesar de que la física eh, cuántica no se puede explicar voy a ilustrar lo que para mí es la física cuántica, y fíjense qué bonito. El gato de Schrödinger, la paradoja del gato de Schrödinger, dice que si encerramos en una caja un gato con un veneno dentro, ¿sí? y bombardeamos el veneno con electrones, la idea es saber si esos electrones tocaron el frasco con veneno, y el veneno se derramó y el gato murió, o si los electrones pasaron a través del veneno, o por un costado del, del veneno y no lo derribaron y el gato está vivo. ¿Está vivo o está muerto? Según la física cuántica, ambas cosas. Y dependiendo del observador, el gato está muerto o el gato está vivo. Yo a todos ustedes les voy a pedir que... Eh, Pongamos nosotros como ejemplo no al gato de Schrödinger, vamos a basarnos en ello, sino al gatito de manifestación mística. El gatito de manifestación mística es un gato en el cual el veneno no se derrumbó y por supuesto no murió. El gato de manifestación mística no es ese en el que veneno, el veneno permanece, continúa y el gato sigue vivo. ¡Ah! El gatito de Manifestación Mística es un gato que se cree león y se salió de la caja. <risa> ya no está ahí. Abrimos y no está ni vivo ni muerto. Simplemente no está en la caja. Qué maravilloso, ¿no? Bueno, todos ustedes, por favor, no vean vivo o muerto al gatito. Véanlo fuera de la caja. Y eso significa que ese gatito somos nosotros. Y ese león que existe en cada uno de nosotros, debe de tener la fortaleza para poder liberarse. En todo momento, en toda circunstancia, en toda hora del día, así debemos de estar vibrando, en esa frecuencia nosotros debemos permanecer y debemos de sostener para que al fin y de forma definitiva podamos comprender y entender todo aquello que nos ata. ¿Sí? Pero también quiero agregar a esta charla y a esta plática ¿Conocen la fábula de la cinta de zapato? No, no la conocen. Esa sí que no la conocen. Y no la conocen porque pues, la acabo de inventar yo, ¿sí? Y es la primera vez que la cuento. <ríe> bueno, la fábula de, de la cinta de zapato, y aquí van a ir los dibujos que eh, Gaby nos ha ilustrado muy sí, para ir dándole imagen a esta fábula, ahí en el video lo van a estar viendo, dice así. Había una vez una cinta de zapato. ¿sí? Aquí se dice agujeta, ¿no? En México, en Argentina se dice cordón. ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo en cinta para que sea un término neutro. Había una vez una cinta de zapato que cansada estaba de vivir atrapada, apretada, llena de nudos y llena de polvo, ahí en los zapatos. Muy cansada estaba esa cinta. Y claro, un día decide comenzar la laboriosa e insistente práctica de desatarse, de poder aflojarse, de poder desenredarse y poder salir de esa condición a la cual estaba predestinada y a la cual le habían inducido a ser una simple cinta de zapato, una simple agujeta que amarra bien fuerte el zapato, ahí debajo junto a la tierra. Después de un maravilloso esfuerzo, después de perseverar y de insistir, llega un momento en donde se sorprende inmensamente porque descubre que en ella, luego de haberse desatado total y absolutamente, encuentra una dualidad. Ella creía que era una porque estaba atada, pero una vez que se desata, dice, ¡ah caray! No soy uno, sino soy dos. ¿Quién soy realmente? ¿Soy el del lado derecho o soy la agujeta del lado izquierdo? ¿O soy la cinta del lado izquierdo? Se ve a ella misma, ve esa dualidad, ve la parte oscura y la parte luminosa. Siempre encerrada en el zapato dice, no, aún estoy todavía a medio camino. Tengo que seguir desatándome, tengo que seguir desenredándome, tengo que seguir liberándome. Y entonces comienza todo un fantástico y un proceso de ir hacia atrás, de ir hacia el origen, pasando por cada uno de los portales, de esos aprendizajes, de esas enseñanzas que le había a este mundo, o el zapato, dicho, que tenía que ser y que tenía que lograr, hasta por fin llegar al origen. Y cuando se desenreda total y absolutamente del Matrix zapato, descubre al fin, llegando al origen, de que nunca fue dos, que realmente siempre fue una, y que ahora está libre del zapato, y que entonces ya puede cumplir otra función, que era la que tanto quería, que era la que tanto le gustaba poder cargar un diamante por encima y no por debajo, cerca del suelo sí qué bonito ¿no? ¿si ¿Sí entendieron esta fábula? hay mucho para desmenuzar ¿Eh? y aquí tenemos entonces a la cinta del zapato que ahora se transformó en un collar que carga un diamante, bueno imaginémonos un diamante ¿no? <risa> porque no está aquí la cinta de zapato dejó de estar en el zapato, se liberó y ascendió. Y ahora está aquí arriba. ¿Mm? Muy bien. En el ABC de la liberación, entonces, es capturar completamente lo que sucede y lo que se está dando en nosotros y a nuestro alrededor. ¿Sí? Poder comprender, poder tomar conciencia de aquello que se desenvuelve, de aquello que existe, nos lleva a la liberación. Para poder lograr eso, se debe de poder llegar a la comprensión. Porque la liberación es comprensión. Porque la comprensión es poder incluir, incorporar, aprender, ¿sí? comprender tomar y sujetar las verdades y tenerlas en uno mismo. Y entonces hay tres pasos para llegar a esa comprensión que nosotros tenemos que vivir y que tenemos que practicar. ¿Sí? Primero, el primer paso fundamental para liberarnos y llegar a la comprensión, que es la liberación, primero debemos de buscar el conocer, debemos de buscar el conocimiento. Ese conocimiento que, por supuesto, en primer lugar y en primera instancia nos habla de poder ver cara a cara al diablo, de poder ver cara a cara a nuestros egos, de poder ver cara a cara todos esos velos, todas esas cosas que nos enseguecen, nos entorpecen, nos vuelven ignorantes. Hay que desempolvarnos completa y absolutamente de esos velos, de la memoria, de esos velos de la imaginación, de esos velos de la proyección y de las expectativas. sí. Pero claro, hay que conocerlos. ¿Cuál es en mí la imaginación? ¿Cuál es en mí la proyección? ¿Cuál es en mí esa memoria inducida, inoculada desde afuera, desde el sistema, la sociedad? ¿Cuál es en mí todos esos velos? que no me permiten liberarme, soltarme. Luego lo que debo de conocer, por supuesto, son aquellos conocimientos superiores, aquellos que realmente me llevan a la total y absoluta, absoluto entendimiento de por qué el mundo es como es, de quién soy, hacia dónde voy, qué es lo que debo y qué es lo que tengo que hacer, eso le llamamos conocimientos superiores. El segundo paso, luego de conocer, hay que entender. ¿sí? Y entender es, significa entender, ¿eh? no sé si sabían, que es ir hacia adentro. ¿Mm? Y en el entender, que es el segundo de los pasos, debo de, de que todos esos conocimientos que ya conocí, que ya comprendí, sean aquellos que... Eh, son la parte negativa y que son la parte positiva, para poder yo entenderlos, tengo que encontrar la conexión, tengo que encontrar la unidad en todos ellos, por qué existen y cómo están y cómo trabajan el uno con el otro. Todos esos conocimientos que en un principio están sueltos, en el entendimiento se empiezan a unificar. Y se empiezan a unificar porque yo ya los estoy pasando o llevando a la acción. Ningún conocimiento, si, se si no se pasa a la acción, puede llegar al entendimiento. ¿Sí? ¿Entendieron esto? ¿Lo entendieron ustedes? Ningún conocimiento, si no se pasa a la acción, si no se lleva a la acción o a la ejecución, puede llegar al entendimiento. Porque el entendimiento me obliga a ir hacia adentro, a sentirlo. Si el conocimiento me da el desarrollo de la mente, el desarrollo de la eh, inteligencia, de la razón, el entendimiento me da el desarrollo del corazón. ¿Sí? Claro, porque ahora me comienzo, comienzo a sentir que todo es unidad. Y entonces al fin, entonces ahí recién, voy a poder llegar a la comprensión. Porque debido a que todo es unidad, voy a aprender a armonizarme a ella. Y por fin voy a poder ver las cosas claras tal cual son. Incluyendo un desarrollo mental, intelectual, como también un desarrollo del corazón, emocional, sentimental. ¿Mm? Ahí tendré la comprensión. Sin embargo, aún ahí, habiendo ya alcanzado la liberación, todavía la dualidad existe. Todavía está el observado y el observador. Sí, Perdón, lo observado y el observador. Todavía hay una dualidad. Yo ya me liberé, pero todavía no me iluminé. ¿Sí? Pero no vamos a ir y no vamos a entrar a ese terreno, es para otra plática. Sin embargo, si llegué a la liberación he alcanzado un grandísimo pilar. Ya me salí de la caja, ya soy ese gato que al fin pude eh, no estar ni vivo ni muerto, sino que ya renací. En libertad. Ya renací fuera de la caja, fuera de la materia. ¿Mm? Perfecto. Habiendo pasado por el conocimiento, habiendo pasado por el entendimiento y habiendo llegado al fin a la comprensión que es la liberación. Ahora, quiero dar a conocer siete hábitos que para mí son importantes mantener siempre en cuenta para que este proceso de estos tres puntos, de estos tres pasos, se vaya dando porque si no puedo tener la intención, pero por supuesto la liberación nunca llega puesto que no voy a avanzar. Estos siete hábitos que tengo que incorporar, por supuesto, en primer lugar y en primera instancia es alejarse del miedo, haciéndolos necesarios siempre y en todo momento para vivir en frecuencia de amor, para vivir en frecuencia de compasión, para vivir en frecuencia de bondad, ¿sí? Porque lo contrario del amor, ya lo hemos dicho un montón de veces, es la frecuencia del miedo. El miedo es la separación, el miedo es la división. ¿Mm? Entonces, nada de estar o de permanecer en esas vibraciones, porque entonces la liberación nunca llega. Otro de los hábitos que tenemos que nosotros tomar en cuenta, por supuesto, es el evitar juzgar a las personas. Porque cuando estamos juzgando también estamos separando, también estamos dividiendo, también nos estamos alejando de la liberación, de la conciencia que nos va a permitir poder ejercer nuestra verdadera voluntad. El tercer hábito importante es el de dejar de sentirse separado de lo que uno es y de lo que a uno todo le rodea, ¿sí?, Dijimos no juzgar, dijimos alejarnos de la frecuencia del miedo, pero también debemos de sentirnos conectados, debemos de sentirnos unidos. Las personas que están aquí viendo esta plática, ustedes que están allá escuchando esta charla, por algo estamos aquí, por algo hemos coincidido, por algo se ha dado. En todo hay unidad y debo de empezar a sentirlo, y debo de empezar a vivirlo, a pesar de que ustedes... Sea la primera vez de que me estén viendo, a pesar de que ustedes sea la primera vez de que estén escuchando sobre este tema, por algo ha llegado. Y es por esa razón de la cual debemos de estar muy muy atentos y tomar nota y aprovechar al máximo esto que llega a nuestra vida. El cuarto hábito que debemos siempre incorporar para llegar a la liberación es evitar los debates y las competencias. ¿Sí, Luisito? <risa> Perdón. <risa> evitar los debates y las competencias. Eso también nos separa. Nos separa total y absolutamente de la realidad. Y nada de andar queriendo hacer prevalecer la razón que uno tiene, ¿no? Porque somos muy adictos a querer imponer nuestra verdad. Más allá de que las personas acepten o no acepten nuestros argumentos, no tenemos que entrar en pleito. ¿sí? Sexto punto, sexto hábito que, que quiero... No, perdón, el quinto hábito es el conectarse con la naturaleza. ¿sí? También, muy importante, jamás lo debemos de dejar atrás. Eso forma parte de sentirnos unidos, porque si yo quiero lograr alcanzar esa liberación y no me vuelvo consciente de lo que me rodea y por ende tampoco lo admiro y lo cuido y lo protejo y la máxima manifestación en la materia y en la forma que nosotros tenemos para valorar, para cuidar, para proteger es la naturaleza. Esa máxima expresión debe de ser atendida por todos nosotros y por eso debemos de conectarnos. Otro hábito para llegar a la liberación, el sexto, esta vez, ahora sí, bueno, tener una alimentación sana. Pero no solo una alimentación física, sino también una alimentación mental, una alimentación emocional. Porque cuando nosotros estamos recibiendo toda esa energía del exterior, llámese comida, llámese eh, Conocimientos, información, llámese eh, sentir emociones. Claro que cuando hay algo que no vibra en empatía conmigo, con lo elevado, con lo positivo, debo por supuesto irme alejando, debo por supuesto cuidar esos aspectos y nada de andar comiendo comida chatarra y nada de andar viviendo con gente chatarra, y nada de andar viendo condiciones chatarra, ¿Sí? Bueno, y por último, por supuesto, el séptimo hábito que debemos nosotros siempre tener en cuenta y tener presente, como siempre lo mencionamos, es el de la meditación, porque el silencio que debe de ser desarrollado y trabajado en nosotros, nos va a a hacer fusionar con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. ¿Sí? Importante, ¿eh? hace poco se ha descubierto que el cerebro cuando en, entra en silencio empieza a tener una actividad maravillosa, excepcional. Las neuronas empiezan como a revitalizarse, a conectarse todas. Y eso la ciencia ya lo está diciendo. ¿eh? Así que a meditar también. Siete hábitos para poder alcanzar la liberación, para poder alcanzar lo que alcanzó la agujeta de zapato, ¿eh? la cinta de zapato. Muy bien. ¿Cómo sabemos que nos liberamos? Últimos puntos para ya ir terminando la práctica, la, la plática, perdón. Bueno, también práctica, ¿eh? porque hay que llevarlo a la práctica todo esto. ¿Cómo saber que ya nos estamos liberando? ¿Cómo saber que vamos alcanzando? lo que estamos buscando, por supuesto, debemos ya de empezar a sentir que todo lo material, incluido nuestro cuerpo, existe y está para el desarrollo de nuestra alma. Si nosotros hagamos lo que hagamos, hacemos lo que hacemos, vivamos como vivamos, lo estamos entendiendo que el protagonista es el alma, entonces, sin ningún lugar a duda, cada vez más estamos más cerca de esa liberación, más cerca de comprender y de entender esas lecciones que todavía aún nos faltan. Más cerca de definitivamente liberarnos del karma. ¿Cómo sabemos que nos estamos liberando? Bueno, porque empezamos a darnos cuenta, y esto es maravilloso y esto es fantástico, que lo superior es mucho más simple que lo inferior. Que lo superior es puro sentido común, mientras que lo inferior es sumamente complejo, es sumamente complicado, es sumamente revuelto, es todo confusión. Si lo superior y lo elevado y lo trascendental cada vez en ustedes está llegando de una manera simple y con puro sentido común y con un puro eh, darse cuenta de forma instantánea, estamos cada vez más cerca de la liberación. Otro de los aspectos, porque si sí vieron ¿no? que a medida que nosotros descendemos las cosas se vuelven complicadas, las energías se multiplican. A medida que nosotros ascendemos las energías se van unificando, por eso todo resulta más simple. ¿Mm? Claro, es de ahí entonces que un erudito no puede ser analfabeto, mientras que un sabio sí puede ser analfabeto. Bueno, nomás para desarrollar un poco más ese punto, pero es otro tema que sería fantástico seguir platicando. Entonces, ¿cómo sabemos que nos estamos liberando? Porque el propósito y la meta de nuestra existencia ya está en lo intangible, no en lo físico, no en lo material. No digo que no vivamos las cosas materiales, que no las disfrutemos, sino que el centro de nuestra existencia está en lo que es intangible. Y eso es evolución. ¿eh? Observen ustedes la humanidad. Si ¿sí se dieron cuenta que ahora la clave del éxito no es producir, sino la clave del éxito es tener ideas. ¿no? Eso significa entonces que lo intangible cada vez más se está volviendo más poderoso. ¿Mm? Ustedes, por supuesto, vayan mucho más allá. Vayan a poner todo lo que ustedes buscan, todo lo que ustedes quieren alcanzar en aquellos aspectos espirituales, no materiales. ¿Sí? Entonces, como decía Buda, también nos estamos dando cuenta de que estamos alcanzando la liberación porque la mente se va volviendo cada vez más clara. Porque el corazón, como decía Buda, cada vez se vamos volviendo más tierno Y llega a un punto que tan clara es la mente, tan tierno el corazón, que entonces llegó la completa y absoluta liberación. ¿Les gustó? ¿Sí? Muy lindo, ¿no? Bueno, leones, dejemos de ser gato y sigamos trabajando para alcanzar la liberación y si a ustedes les ha servido esta plática, este compartir el mate, les pido que compartan la charla, que lo difundan y, y que lo hagan llegar a todas las personas que creen que puedan llegar a necesitarlo. Muchísimas gracias, sigamos tomando mate y hasta la próxima charla. Un abrazo fuerte. Chau, chau, chau.